Hola, estoy súper agradecida de estar aquí estoy en el centro de Balance View en Suecia y creo que ahora hace cinco años que, que conozco el entrenamiento y acabo de mirar el, la, la página web y donde pone los resultados del entrenamiento de Balance View, uh, todo lo que pone, yo, yo lo vivo en mi propia experiencia y esto es completamente increíble y... Uh, Creo que pone bienestar en, en todo momento y también una, vive una estabilidad que es completamente increíble. Y um, antes de conocer a Balance View, uh, es casi difícil recordarme ahora, pero realmente de esta profunda sensación de que todo, que, eh, todo lo que siento, pienso que hay algo que no que no está perfecto no que tengo que cambiarlo o también profundizar en todas las historias de, por ejemplo miedo de, de cansarme o miedo de sentirme nerviosa miedo de que se ve que estoy nerviosa um, rabia enfocarme ¿no? sí, si me enfadé y uh, bueno también me acuerdo hace cinco años que me enfadé y tiré una silla en la pared y la silla se, se rompió. Esto ahora no es así. Sigo sin, sintiendo todo lo que sentí antes. Tengo los mismos datos, pensamientos y emociones, pero realmente no afecta cómo yo contribuyo en, en, en la circunstancia. Y, y puedo ver que mis relaciones están relaciones de completa apertura ahora. Porque, porque tengo el gran apoyo de mi instructora. Uh, es un empoderamiento total. Entonces, si me viene algo que es nuevo o donde veo que tengo un hábito de enfocar, re reemplazarlo, no querer sentirlo, um, escribo a mi instructora y ya allí se abre todo. Y, um, y también poder escuchar charlas. Escucho charlas. Y puedo adaptar, los, puedo adaptar los cuatro pilares y el entrenamiento de balanceo completamente, en mi vida diaria. Entonces, a veces tengo uh, semanas cuando trabajo mucho, pero puedo escuchar charlas, uh, puedo leer o copiar un texto de, de uno de los libros, y, uh, y mi instructora siempre está. Siempre está y, y es una conexión que abre todo. Y, um, y ahora hace unas semanas que estoy aquí en el centro de Balance View y realmente poder ver cómo este entrenamiento no solamente funciona en mi vida, ha abierto todo en mi familia, pero también cómo podemos trabajar un grupo bastante grande juntos y vivir en un centro aquí en el, en el, casi en el bosque de Suecia. Uh, y uh, realmente no tenemos conflictos. Y esto no es porque nos sentimos todos rabia, frustración, irritación, todo. Yo lo siento todo. Pero realmente me puedo relajar con todo. Uso el apoyo y, um, y puedo también florecer mis dones y talentos. Hago esta vez y este año cosas que... Yo ni sabía que esto, esto era un eh, talento mío, ¿no? Pero aquí, estando en el servicio y contribuyendo, lo que siempre he querido, siempre he querido contribuir a, la, a, la, a, a todos, a todo lo que hacemos y también a un cambio en el mundo, un cambio profundo, porque yo, es como he sentido siempre que como seres humanos tenemos una capacidad inmensa y siempre he sufrido mucho ver cómo nos tratamos mutuamente. Y por eso ver aquí como realmente podemos trabajar juntos y hacer proyectos increíbles y que todo fluya, que, que nos apoyamos mutuamente y que y es con alegría. Y que no tengo que cambiar nada de lo que siento, pienso, experimento, vivo o veo, ¿no? Y en esto todavía tener como una claridad de cómo elegir vivir, ¿no? Yo todavía tengo mis preferencias y me trato súper bien. Um, pero es como... es la vida que siempre he deseado y es una vida que... donde florezco. Y no, no sola en una casa en el bosque como viví antes, sino con, con todo el mundo. y Puedo estar en, en, en, en todas las circunstancias y estar relajada. Saber que puedo tomar un breve momento y allí se abre todo. Y saber que puedo conectarme con el apoyo en cualquier momento. Hay el chat en vivo 24 horas al día. Es, es un sistema de empoderamiento que es completamente increíble y, y uh, realmente es hermoso. Y entonces todo lo que sentía antes de estar nerviosa, miedo de ponerme enferma, ha florecido, ¿no? <ríe> es que no, es que, es que sigue. Pero me relajo y. Um, y me relajo. Y sé que puedo relajarme, sé que puedo vivir desde esta completa relajación. Y. Uh, es súper bonito, súper bonito y. Uh, y realmente también lo que a mí me, me da tanto, lo que a mí me. Me da la, la alegría más grande del mundo es que está accesible para todos. Está en la página web y cualquier persona puede entrar y uh, cualquier persona puede probarlo. Y, um, y veo un cambio en todo, en, en, en mi familia, en todo. Entonces, muchísimas gracias.